Bueno, estamos aquí con el Maestro Cristóbal Briones, en el mismísimo corazón de Santiago de Uloapan, y estamos aquí en un lugar donde pues empezaron muchas cosas mágicas a ocurrir en el canal Castalteca, y estamos en un que yo he llamado el encantador de camadas, que es el Maestro Cristóbal, que muy amablemente eh, pues nos, nos recibe en su casa, y pues aquí viene a dar... Eh, pues algún, algunos testimonios porque bueno, yo la verdad eh, como carnavalero pues tengo muchas dudas maestro pues es un gusto saludarle aquí en su casa muchas gracias gracias a, gracias a usted por, por, por, por la consideración y por tomar los intentos pues, qué bueno que, que hay personas como usted que, que, que, que pues, le importa le interesa que nuestro carnaval nos pues, canteca este, pues revoluciones se informe, no solamente aquí en las casas sino a nivel museo Maestro, cuéntenos cómo inició en esta cuestión de los, eh, los teclados, cómo usted se empieza a sentir atraído por la música. Tengo entendido que viene de familia, pero cuéntenos cuáles, cómo fueron los inicios del estos de aviones. Pues los inicios, pues musicalmente, pues sí es de familia mi papá, vino Briones él el ahora sí que obligatoriamente pues este teníamos que aprender a tocar la guitarra de ser un actor ya de familia, empezar a tocar la guitarra y de ahí nos desplazamos a otros instrumentos por, por una parte porque pues tantito tan por la necesidad de que a veces este, pues no hay trabajo en un instrumento, tenemos que hacer alguna variante para tocar otro y pues yo llegué a los teclados y me gustó y me fascinó y pues aquí me quedé. Ah, esa es ahí usted, ¿verdad? Uh -huh. Porque bueno, debe saber también que hay una peculiaridad dentro de, eso ya de la música eh, que bueno, eh, es casi como un, como una regla que para ser un buen instrumentista se debe tener pues manos largas, ¿no? Pero el maestro es una excepción a la regla. Pues, que no sí. es justamente de manos de manos grandísimas pero su destreza viene entonces que desde niño le, le, le ha ejecutado al teclado yo tenía un, ese detalle si sí lo tenía yo muy limitado pero bueno, mi papá me dio un pequeño método en eh, el que yo tenía yo que como karate kid ¿no? Hasta <risas> unas, las manitas entonces él me dio la, la tarea de hacer esto ¿Por qué? Porque al alcanzar unas notas, mis manos cortas no las iban a alcanzar. Entonces tenía yo que hacer esto para poder llegar a... Entonces, esa técnica me la, la... Ahora sí que me apoyaron ese sentido para tener un poquito más de rapidez y precisión. Perfecto. Eh, maestro, eh, cuéntenos cómo empezaron sus primeras composiciones para grabar las cantecas. Cuéntanos un poco la historia. Pues se remonta por allá del 2000 2001, 2001 donde este, la inquietud comenzó porque, pues, yo, mi, mi papá siempre nos decía que, siempre nos dijo a todos los de la familia que, que pues, que, bueno, él es compositor también, autor, que pues, que nosotros podíamos hacer algo diferente, siempre en mi, en mi caso cuando yo empezaba a tocar el teclado en, la, en mi casa pues a veces se, a lo mejor mi papá, mi mamá se desesperaba porque siempre era lo mismo este tocar la misma canción y quererla sacar y no le doy y hasta al grado de que pues, ya me decían el pollito ¿Por qué? porque nomás picaba y picaba el teclado ¿no? entonces este y, y así seguimos aprendiendo, claro mi papá me fue auxiliando a través del tiempo porque él, de hecho él fue el que me, él que me formó como tecladista entonces este pues pues ahí fue cuando de repente pues pues dije pues era el año 2001, ¿no? Ajá, 2001, 2001. Ajá, donde de repente pues este pues Dije, mi papá me regresó y me dice mi papá pues, haz algo diferente Pero no precisamente las cuadrillas Tocando diferente me decía, este, to, Tocaba yo una canción que salía de moda no Estaba de moda, la caballé con ya, pues, ya. De repente él me decía, toca algo diferente Y toca algo diferente Entonces, de repente pues empezó a como que Como yo, a mí me siempre me gustó el carnaval Siempre me gustó Siempre me gustó verlos bailar Gustó, este. por los años 90 yo era un niño el niño como 9 años, 10 años y yo iba a ir a la cama de sonrisa ese número que él. Era... Hmm. O sea, se me dormía yo porque me gustaba entonces ahí fue donde de repente pues este empecé a tocar carnaval tocaba yo con un grupo en Tlaxcala. Polvo de ángel y de repente pues en las fiestas siempre tiene que ¿no? alguien toca cantar. ¿no? Entonces yo era el tecladista del grupo y pues me vi obligado a aprender unas contestaciones porque siempre tocaba un poco las prestaciones. Las contestaciones eran suficientes para disfrutar, menos para el Entonces, este.. Pues es ahí donde de repente me llega la inspiración porque ¿no? y empezamos a sacarlo nosotros bueno, en la camada de ese tiempo que más palomas se pidieron empezaron a trabajar y, y ahí fue donde de repente pues, se trabajaron dos nada más pero por cosas de trabajo y etcétera ya, ya, no, ya no pude tocar con ellos se, se quedaron ahí pero yo seguí trabajando entonces esos dos números se quedaron ahí porque era su estilo de ellos ajá ahí se quedó dos números, usted compuso dos números dos ¿cuáles fueron? ¿es? fueron este, el de... Cuando, cuando Bueno, eso ya es otra historia, pero la, la pregunta que usted me hizo fue de ahí, de, de hacer algo diferente. hacer algo diferente. De, de, de mi papá siempre me decía, haz algo diferente. Y es ahí donde dije, pues aquí puedo hacer algo diferente porque me gusta. Pero de esos, de esos números que nos acaba de tocar, bueno, yo creo que el público conocedor sabe exactamente de qué está tratando. Sí. ¿En qué se inspiró? ¿Qué cuál fue la inspiración? ¿Cómo le llega a la melodía? Una vez me contó una anécdota, pero bueno, se lo va a recordar ahorita que estaba por las escalinatas. Ah, sí. Esa anécdota surgió con pilares de cristal. Este, yo trabajaba en aquel tiempo en el hipoteca de verdad. Yo la a, a trabajar, checa, entraba mi media ¿no? pues, para, para eso De repente me llega, llega eso que le llamamos magia. Y digo, tará, tará, tará, pero aquí adentro, o sea, bien afinadito, acá lo tenía y digo, ¿qué hago? pues me regresé a la casa y así como usted me encuentra vivía yo en aquel tiempo allá de, en el este, Noma chicote así como está ahorita prendo mi teclado ahorita ¿Sí? usted tiene demo ya lo puedo grabar aquí rápido pero antes tenía yo mi grabadora acá y lo escuchaba y a trabajar, ¿no? entonces aquella vez fue este número cuando hice el primer número pues los primeros números con su china don Cecilio este, era la cabecilla, era el que decía está bonito, está bonito de hecho él me dio algunos, algunas ideas así como que este número este no, pero yo como que los veía como que eran típicos de, de digamos de algunos hombres las cartecas. entonces como que dije, no, porque si saco esos números entonces este, de repente como que eran, vamos a ser". Entonces, como que yo sí los valíamos muy fatales. Entonces, ¿para que no? O sea, realmente algo diferente. Algo ah, diferente, ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Porque si pues, no, pues entonces no tiene caso. Esos números fueron, o sea, así, casi, casi como que forzadamente sacarlos. O sea, Ajá. Porque, pues yo sí, yo, yo, yo estaba trabajando en este número en el que le dije que. No. querían algo y me y, y entonces de repente digo pues pues lo saco a base de ¿sí? este que se vayan ajá de ese. entonces ahí por eso el otro empieza porque el primero es ah, allá. ¿Sí? entonces de ahí de base ahí se fue y no toqué este hasta el 2006 cuando terminé de armar la cuando que pues, se supone que porque yo decía ya pues es que los números están solitos ¿Qué vamos a hacer pues digo, yo pensaba pues como están solitos mi niño no están abandonados de repente pues entonces camada de Yankees, pues ahora sí que tuve la oportunidad digo pues la cerramos ahí y es donde ya empezamos a ahí bloquear la entrada ¿cómo fue recibida en aquel tiempo? pues fue bueno, con que fue muy bien porque en aquellos años Sonistarla estaba, pues se le estaba agradando a mucha gente. Su bandera, son pilares de cristal. Entonces, pues ellos también adelante, no tienes algo nuevo por ahí. Entonces, yo dije, ah, pues sí, adelante. Y después, cuando aquí es cuando bueno, vas a entrar. Adelante. Primero. porque bueno, eh, hay en internet algunas versiones que bueno, a veces no se le da el crédito a quien, a quien debería corresponder o no, a quien no lo merece, aparece algo así como el pabellón, pero yo creo que en el pabellón hay las creaciones suyas Ah, el pabellón es esta, es esta, es, es, es jinetes de pal, y yo le llamo y los otros dos números de, de palomas y jelgueros que se crearon en el 2001 y... Le, los otros dos que se le va a completar, y el otro, y la formación, y entonces se llama Jinetes de Ba, pero el bailado cabecilla, don Isabel Corona le puso un pabellón o sea, el pabellón se llama el baile, el Ajá. bailado pero la cuadrilla es el baile ah, mira usted, este, ya algunas alguna duda, duda, se empiezan a aclarar la, la confusión, o no sé, o a lo no, mejor la, digamos, la, la equivocación a veces dice, ah, vamos a bailar el pabellón, es eso? claro, sí, sí, sí, este, no, es que a veces este, es, es que, es que ese, ese consejo, bueno, yo le dije pues, nombra tu, nombra el baile le digo porque este o sea, la música pues se llama ¿no? Entonces, el, no, pues sí, y le puso este el pabellón. ¿Y para que nuestros amigos ya no están pegando al internet, están pegando aquí algunas cosas. Exacto. ¿Por qué pilares de cristal? Pilares de cristal, Ajá. Pilares de cristal, este. Pues muy como que tantito. Fíjese que aquí este, en el pueblo, este, como que a veces. Suspira. tiene un cierto respeto. Este, en ciertas cosas, en ciertas, a lo mejor, formas de vestir, bueno, a lo mejor porque, digamos, palomas y figuero, son instalas, y el centro se parece, pero en sí, en sí, este, pues cada quien tiene su, digamos, su eslogan, ¿no? Su eslogan, cantores para baila dobles, este, son sonistas, pues lanceras, portapilares, este... Eh, el, el de Estéreo cuatro estaciones no, Exactamente, entonces de alguna forma este Ellos, este les agradó la idea Porque este, hubo una anécdota En la que nosotros Bueno, cuando Palomas y Jigueros este, Pues ya no hubo la oportunidad de tocar con ellos este, Pues fui a tocar con Amistad en el 2003 Todavía no a Tilares entonces, 2003. ¿eh? 2003. ¿2003? Todavía no existía Pilares Bueno, sí existía, pero... No había <risa> no, Entonces, este... Empezaba... Entonces, de repente Pues, este... Se llega el concurso, ¿no? Y, este... Entonces, en Pascua Se le ocurre, no sé a quién No recuerdo quién o porque... Eso no recuerdo quién. Y me dijeron Pues, ¿sabes qué andas tocando con nosotros? Tócate el, el número que... De allá arriba, ¿no? Este... Y lo toqué en un, en un lugar donde bailaban las casas, no la casa. Pues escuchó sochina, pues ahí va con la mano así, tocando mi no, no, pues es que el muchacho acá lo arregló, sí, pero lo arregló para nosotros y no sé qué, pero pues es que mira acá, no, pues es que mira, entonces este, pues ya, como no quedamos en nada, o sea yo, yo honestamente pues me gustaba el carnaval, dije. Bailen a los dos, pues yo, o sea, yo lo hice, pues si sí, lo bailaste tú, ¿no? Pero este, puedan bailar los dos. Entonces, a, a raíz de todo ese respeto que de alguna forma las la, la camadas se tienen, yo, yo quiero a mí. <risa> sí, porque aquí en Gulapa la costumbre es eh, que las camadas tengan sus sones originales, ¿de ¿verdad? Por eso se las pelean. Entonces, sí. En otras partes del estado no es así, las francesas son para todos, pero aquí son peleadas. Así debe ser originalito. Entonces, son aquí quiere la suya. Y es donde dije, bueno, así digamos todo, como que todos se iba moldando, porque así como cuando en el 2006 este, se dio la oportunidad de tocar ya la entrada de, de Jiménez de Val, que empecé a hacer la su china, con Panamá y figueros. yo ya tenía de alguna forma, pues, dos números de pilares, pero, o sea, ya, pero ya me había, había llegado de momento, pues, no y pues, me dijeron, pues, sí, pues adelante la empezamos a trabajar Y ahí fue pues, cuando nació Pilares Pilares, pues, pero digo, ¿por qué el nombre? Pilares, ah, el nombre es por... Bueno, pues a lo mejor es vanidad ¿no? <risa> <risa> Es pecado, pero en aquel tiempo, pues yo que tengo, tendría yo como 23 años Pues quería yo que llevara mi nombre, pero pues no pues, se podía <risa> Entonces, pues me bueno, a los números, los Cris Ajá, y los, las cuatro letras primeras de, de, Ajá. de mi nombre, y pues este, dije, y, y a reserva de que, pues, el, yo siempre pensé, yo siempre quise que uno de mis niñas se llamara Cristal. Ya, entonces, este, porque, pues, y los pilares, pilares de Cristal, y pues mi niña, tengo una niña que se llama este, ah, Cristal, mire, nada más. se llama Cristal, hasta años después, cristal, y lo de Pilares es porque yo, bueno, a veces uno pide un deseo, a veces uno se imagina no oh, sé Yo me imagino, a veces uno se imagina, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener una mujer bonita, unos hijos bonitos. Pero en ese tiempo yo quería que, que no fuera la única, que fuera un mundo de cuadrillas que... De nada malo que imate ¿no? y, este, y fue cuando dije, pues, Pilares, pues es el Pilares cuando vas en un castillo Cuando se hace un castillo los Pilares deben de ser fuertes Para que, bueno, los pues, todo toda la casa, pues. Perfecto Y fue cuando, pues, esa fue la idea De que, pues, esa cuadrilla tenía que ser bonita Tenía que exportar Bueno, la, la, la, la variedad vanidad de, del maestro no va a permitir decir que efectivamente eso sucedió, pero bueno, la mía sí va a decir que efectivamente a partir de ahí se empezó a construir justamente el pilar de algo que sí va a desatarlo después. Jinetes de, de bal porque a ver, sí que ¿Jinetes no? de bal es toda una estructura. El bueno, Es jinetes de bal porque en todo un. Ya se hicieron los pilares. con el que ahí está el rey, o la gente que vive en el castillo, damas, los castillos, las amas, los ¿Qué necesitan ellos para conservar eso? Necesitan ah, su ejército. Entonces, jinetes y, y todo pina se le digo, porque ahí es donde entra la melodía de mi papá. Cabal -gán. Cabal -gán. Entonces dije, y... De ahí, fue a raíz de cabalgando que de repente pues, pues tiene que... Entonces me llegó la idea de repente, de esquinetes no hay de otra. Y los jinetes es el ejército de dar digamos, al castillo, o sea, a mi en lo personal, que pues, tiene que dar también un respaldo, no solamente pilares como ellos, pero también. El tienen. Y afortunadamente cuando vino Flyboy a, a, digamos, a, a invitarme a tocar, vinieron por los jinetes? Muy bien, eh, bueno, como las cartecas no puede evitar pensar en la guerra, sí, como no, los chicotenca es que no, no. lo llevan a la sangre, sí, vamos sí. a decirlo así. Sí, sí. Después siguió eh, otra composición después de los jinetes, ¿cuál fue? Pues, este, fue Maravillas de, de, de Rose. Muy bien. Para la camada florista. La Maravilla de Rose, ¿por qué las Maravillas de Rose? Maravillas de Rose. Pues en aquel tiempo pues yo anhelaba familia. Y, este, y pues es, ya tendría yo, ya soy mayor, ya algunas veces de repente uno se proyecta, que sea, digamos, sabio, que de repente decir muchas cosas en una sola palabra, no sé. Y dije, pues, ha pasado mucho tiempo, porque fue pues, en el 2000 para bueno, el 2006 que fueron finetes fue un tiempo prolongado pues, entonces dije, aquí tiene que nacer algo algo que necesita el castillo para que sea se bonito su jardín entonces fue las cosas. maravillas de Rose hay, hay un hay un este hay una historia, digamos, o así, que los caballeros templarios adoraban a la rosa que él significa femenina? Entonces yo introduciendo, introduciéndome en el tema Llegué a la conclusión de que adoraban a la feminidad, Porque por medio de ella es cuando Dios se presenta aquí, dando a un bebé Entonces dije, ay, Dios mío, bien lo que sentido. Entonces, este, una parte del jardín y representa lo más profundo que es, digamos, que representa su poder, su amor hacia nosotros, en la tierra, el hombre, siempre mientras cuando una mujer pueda dar vida, todo va a estar bien. ¿Cómo le llega la melodía? ¿Cómo, cómo, cómo ahí, ¿cuál fue la historia? Eh, pues es ahí donde de repente el choque con el hispano. Ahí ya uno ya estaba más informado tanto de la historia de donde yo estoy, de donde o sea, nos empezamos a digamos a saber en qué terreno estamos pisando, dónde vivimos, rescatando eso. Entonces, ahí fue la, el choque con el hispano, porque de hecho tiene su reseña, don Falfán, yo se la hice, sí. Tiene su reseña de, de, este, de... Don Panchito Falfán, de... de la Florecita. Sí, este tiene la reseña, la elaboré y, este, y habla del choque con el hispano de la conquista con Tlaxcala y ahí fue donde ya me imaginé la, que, la guerra porque empieza sí. Florecita. Bueno, florecita. Sí. se le toma algunas y otras las abandonó y. Sí, últimamente no, no, no las toca completas, pero bueno, ya. De... Le va mezclando. Ajá. Viene, este, le sí. sí. Le va, este. Sí, este. Pero sí, pues eh, ahí Bien. está la cuadrilla. Después, ¿Cuál, cuál viene después de las maravillas? Viene ¿Sí? ya otra, otra cuadrilla. Sí, sí, sí. Entonces, esa, esa como que salió un ratito del. De, cómo se llama de del, no tanto de la de la idea de, de este, digamos de los pilares con el castillo sus y sus cine ¿por qué? porque en aquel tiempo este le comento pues yo como que ya tenía el como que las, las se, como a veces pregunta de dónde viene ¿no? y pues mi papá es Azcateca no me has algo, pero yo he vivido más tiempo aquí desde los nueve años entonces, lo que ya me considero. Mi papá es tlazcaldeca, mi pueblo es tlazcaldeca, mi es no, Pero yo creo que todo el mundo pensamos que usted es más cantecas que las Tatlapas. Sí, sí. <risa> y, este, y pues sí, la sangre corre, yo siempre he creído que la sangre corre porque, porque yo, yo veo música, escucho música de o sea, carnaval porque hay muchas sospechas que dicen que la formación de cuadrillas cuando uno lo no debate, los lanceros se popularizan acá porque hablan de la guerra y es sorprendente que usted también haya tomado el tema de la guerra en estas eh, maravillas de Rose que nos esté contando la batalla, ahorita que la estaba tocando claramente se lograba como imaginar uno a los ejércitos confrontando sí, esas es la, eh las maravillas después de la eh usted ya se va hacia Playboy, ¿no? Así es. y ahí le piden los jinetes nos piden jinetes, Ajá. exactamente, y, baila, y empezaron, empezaron a bailar con jinetes. Después, este, ya vi que de repente a algún güey le gusta este número, y pues ya, encarguen el número, o, o pongan otro número, o agréguenle un número a la cuadrilla porque está muy aquí. Y se introdujo la, la primera de, de esta instala después la formación, y este y se fue modificando, modificando, por ejemplo, hace rato platicaba eh, detrás, detrás de, de cámaras, que cuando va un huevo como como Pedrito, como Nadal, Alejandro Nadal, ¿no? galardonado, el huevo, de oro, ¿qué es lo que hace usted? a ver, cuéntenos, ¿cómo usted les va eh, les va armonizando, ¿cómo les va contrapunteando los pasos. Este pues, pues a mí lo que más me gusta no, no es tocar, me gusta tocar, me gusta tocar, me que tocar, no, no que tocar. Claro, la música instrumental es muy bonita, también mí me apasiona demasiado. Pero cada vez que un... a mí yo estoy tocando y no sé, a lo mejor a la gente le gusta cómo toco, tengo diferentes gustos, pero de repente si, si usted está bailando padrísimo, yo me puedo proyectar más siempre porque sí, ¿qué es lo que hace que Cristóbal duvione? Supongamos que, no sé, este, Nadal, de que luego hace sus pasitos así, ¿no? Entonces, este, en por ejemplo, en ese... Alguien comentaba, no recuerdo quién, que las tocan versiones diferentes. A lo mejor sí, pero esa raíz de, de los danzantes, de acuerdo como este, estén inspirados para bailar, porque yo también tienen la bailar, están Sí, porque hay muchas cosas que luego no entendemos. Y mucha gente, por ejemplo, la primera vez que entren aquí a Santa Fe a esta región a, a ver, güey, güey, de repente la música les le salta, dicen por ejemplo las cuatro estaciones, es que están mal tocadas, ¿no? De las es que no sabemos el espíritu que se tiene aquí, ¿no? De crear siempre algo nuevo, eh, aunque ya exista la, la pieza, sí. el son, lo, lo más eh, clásico ver, hacer las cuatro estaciones, la primera, que bueno, hay un modo muy regional de cómo ejecutarlas, entonces, pero usted eh, va un poco más allá porque se va acomodando al huevo, trabaja una... Una cuadrilla que se llama Sonata en el Balcón y otra que se llama El Swing del Sultán. O, la danza del Sultán. La danza del Sultán. Sí. Esa, esa, no, la es del Sultán, es de los áreas 3, la que estoy diciendo. Sí. Este, ¿Cómo va la, de, la, la, la, la, la danza del Sultán? La danza del Sultán. Esa, esa pieza pues el, eh, eh, estamos metidos ya en la materia es, los primeros ensayos que yo, que yo vi con ellos pues las primeras que vi con ellos tenían un como que un sonante así como que como que algo distinto a las demás tan, camadas porque yo no había tocado con camadas con, con hombres de vestidos entonces este, los veo y digo no, pues que voy a hacer aquí porque porque pues, yo si les voy a... O sea, no sé si les voy a... Y ese uno de los que ellos tocan, ¿no? Entonces les digo, no, es que no, no da. le digo, no da, su paso no da con el... Con acá, con... Con, este, con lo que yo estoy tocando. Ellos estaban con, bailando, ¿no? Pero yo quería meterme en la... En la materia con pues, o sea, ellos Más allá de la primera de francesa. Entonces, este... Pues dije, no, es que... Es que Tuve que arrastrar las dos teclas porque no había de otra. Porque, porque es, es que así es como ellos lo hacen. Tengo que acomodarlo. Y ese es el estilo de ellos. Así es, entonces es este. Como todo, querían algo nuevo. <risa> no, querían algo nuevo, como que dicen este. Queremos algo nuevo, pero y y ahí este fue pues este Manuel Giovanni entonces este, ellos pero ellos querían algo diferente ellos no querían entrar con, con, este, con así, una vuelta y luego luego ellos querían algo diferente entonces pues algo más ni pegándole tampoco a la jota porque o sea, no, algo revolucionado no sé algo diferente no que tampoco porque, o sea, no, entonces lo estuve pensando, pensando, pensando, pensando, pensando. Y fue cuando entonces dije, este, pues de repente, como de repente, ¿no? la redundancia. Ni vaciado, ni tampoco este... O sea. Entonces... Porque este número me salió... O sea, ya tenía yo ese número. O sea, esa parte. Digo, pues hay que bajar, entonces hay entre trabajando y todo eso, no sé, la verdad no recuerdo bien, pero de repente me dio. Y es que a lo mejor Aldair tuvo mucha influencia en ese, en ese espacio, porque era uno de los que siempre me decía: Oye, toca a este hombre, no toca a este, aunque no lo bailaban en Playboy, pero él siempre, Pedro Aldair, entonces, este Y siempre él hacía como que decía, Como que antes de empezar El este, A bailar Como que ve como le hacen ellos No puedo hacer más, como yo Pero como que siempre Los pues, que se visten de mujer como que Quieren elegantear, ¿no? Y, así es, Entonces, sí, de, sí. Se, el, el, antes de estar Entonces, ¿no? pues, algo parecido Así como que ¿no? Entonces, pues, pues Y en el 2017 lo volví a hacer, pero pero este, fue cuando le dije, pero eso de repente me salió allá porque estaba en este. fue en el remate de, de los de Playboy de, de... cuando si me salió este video. Y sin ensayarlo con los músicos. Entonces de repente les dije, mira, ¿por qué no le hacemos así? Y visto los músicos, bueno, sí, te lo digo con bueno, el músico, la verdad, cuando, oye, cuando hemos tocado el grupo, o son sea, chicos los músicos, ¿no? pero vas o a hacerlo mejor, ¿sí? porque es pues, bonito cuando le dices, a ver, hazlo así, digo así, entonces íbamos preparados porque ya habíamos ensayado bastante, y ya nos conocimos. Entonces le digo, y dice, pero es como le estamos dando, una... no, no, escúchalo, porque la ves hay que hacer una para lenta, lenta. ¿no? Entonces, entonces fue cuando entonces le dije, bueno, que el público piensa que de repente ya acabó y todo, sí. y de repente no, hay más. ¿Eso cómo fue? Pues igual, en ese mismo año fue. Es que, es que también que miren, de repente, dice, pues, ya, ya escucharon... nació ¿sí? esto. Pues, bueno si sí, la está tocando ella pero ¿no? entonces igual en ese número el medio yo lo toqué y dije si la camada me echa vuelta al final. ahí vemos tenemos y este y le dije cuando entremos en el cuando terminemos el número ese ¿sí? Les damos, les damos, aquí te vas a parar, aquí te vas a detener y, este, y sí, nos detuvimos y todos quedaron expectativas este, pero nosotros a lo que íbamos o sea, terminamos y, el, y eso fue en vivo sí, sí lo terminamos y la gente volteó y cuando volteó luego, luego esa pieza, ¿cómo se llama? De la danza del sultán la, la, de la danza del de sultán ¿sí? y ahí es donde... ahí ¿Y les gustó? No, claro, es el momento que usted y las quinces no van al público. ¿Nos puede dar un adelanto de la pieza que está, está ahorita componiendo? Yo tengo noticias de que está trabajando con sonata, ¿verdad? Sonata en el balcón. Ah. Sí, ¿Puede dar algún adelanto? Esa, sonata en el balcón, es, esa, esa cuadrilla este, la, la estamos trabajando para los, la camada de crisis una camada que, es de las camadas a seguir en el año 2020, es una camada que promete muchísimo. Creo que muy poco lo están viendo, pero yo ya los vi y yo pienso que van a estallar en el año 2020. es muy bueno. Sonata del Balcón, digo, sí nos podría regalar un poquitito de qué trata. Sonata del Balcón este, viene de lo mismo. Bueno, viene edificando todo lo que ya está construido, pilares el ejército y el, este, este robot entonces el balcón debería de haber un balcón entonces en el balcón siempre pues hay un gato más mascotan <risa> incluso los egipcios tenían un gato bueno y conjuga muy bien con gatos crazy cats sí, ver, sí. entonces sonata en el balcón no hay de otra y lo aceptó, lo aceptaron, el nombre está bien, adelante y este y ahorita pues nada más es la pura entrada en la que están trabajando Exacto. ¿cómo va maestro es este el público también espero que esté fascinado. Le agradecemos mucho pues eh, esto que nos ha compartido y pues mi admiración ha crecido mucho más después de esta, esta entrevista. Pues no tengo más que agradecerle y pues, eh, pues esperemos el año 2020. ¿Cómo se ha sentido usted con el galardón que recibió recientemente? ¿Cómo, ¿Cómo le sentó usted? Eh, ¿Se siente que ya ha recibido más apoyo por parte de una carnavalera? ¿Cómo respondían a eso? Fíjese que lo personal fue un, una sorpresa porque yo jamás este, 18 años, bueno, poco 20 años, componiendo sones realmente pues no me lo esperaba porque para mí iba a ser un año más de seguir y Bueno, yo, me gusta hacerlo, vale. pero para mí esto ha sido que aparte de un compromiso es, es darme cuenta que de alguna forma hay, hay personas detrás de, de este... De, de, yo le llamo bella, bello carnaval, bella Tlaxcala porque hay gente que de alguna forma pues sí se da cuenta de lo que, de lo que pues, a veces unas personas hacemos y yo la verdad estoy agradecido con el tributo. ¿por qué con el tributo? porque para mí es como como digamos, formalmente yo arreglé unas cuadrillas con párrafos y sí. pero creo que pues, solistar lab para mí es digamos este, yo lo veo como pues el, mi tierra donde sembré mi primer algo que me dio, este, porque sí, una, la cuadrilla es muy hermosa, ellos hicieron su trabajo, entonces yo creo que para mí es, digamos, mi casa, porque, pues yo andando tocando y pues mucha gente te dice qué bonito, a ver algunos les gusta, algunos no, son diferentes gustos o no sé, a veces somos conservadores, ¿no? Pero este, pero el huevos fue como que, digamos, ah, mira, me, me abrazaron, lo siento, lo siento así, y pues es un compromiso con ellos de no fallarles, porque, y no fallarles más que nada al, al, a la gente de Carnavalera, a Tlaxcala, porque pues, desde pues, el Cristóbal va a seguir abriendo mientras a ustedes les gusta. Muy bien, pues arrasó, arrasaron las Queens en esta primera entrega, se llevaron cuatro galardones y yo creo que fue el equipo con sí, todo el equipo sí, que lo hizo. Pues, sí, le agradecemos mucho sus palabras, nuestro.